Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de jugando Linux.com Mi nombre es Erhor y en esta ocasión nos traemos Shadow of The Tomb Raider, eh, El último port de manera nativa por parte de Feral. De Feral Games para nosotros, para, perdón, para. el sistema de pingüino, para Linux. Un, un port que la verdad es que se ha hecho. se, se ha hecho de rogar, la verdad, hace, hay quien habría había perdido hasta la esperanza de que acabara saliendo con esto de que muchísima gente ya lo había jugado gracias a Proton, ¿vale? Pero Feral nos prometió un port y aquí lo tenemos, la aprovecharon la edición especial eh, que, sacaron, que ha salido hace hace nada, la semana pasada, o hace dos, en, la semana pasada, desde la fecha de grabación de este vídeo. Y, y la verdad es que todos teníamos muchísimas expectativas Teníamos muchas expectativas, porque como comentaba, eh, el, el port, perdón, el, la versión original funcionaba bastante bien en, en, gracias a Proton, entonces muchísima gente que lo quería jugar, ya lo había jugado, vale. alegaba que a pesar de que iba a haber una versión nativa por parte de Feral, eh, como la compra la hacían a 3 de Steam y jugándolo en Proton, la, la mente va va a contar como si fuera para linux pues que de alguna manera ya estaban legitimados para jugar con eh, a esas, a esa versión no nativa de, del juego eh, sin entrar en si eso valorar si es, está bien o está mal y a cada uno eh, hace evidentemente con su dinero lo que quiera no, no, no se critica ni positivo ni negativo simplemente es la verdad es que muchos estamos esperando un por nativo estamos esperando a que feral extranjera eh, la idea de siempre un, esta, esta última aventura del Croft y la verdad es que es la primera vez que lo ejecuto ¿vale? así que no sé nada del juego de cómo estos games eh, los trailes y demás no he no jugado pero muchos lo estamos esperando como, como agua, agua de mayo espero que no que no defraude he estado viendo algún benchmark entre la versión de, de Linux y la versión de Windows con DirectX 12 y la verdad es que el el rendimiento parece que está bastante a la par, que casi casi es. Eh, lo, lo alcanza, entonces eh, teniendo en cuenta de que ellos.. Eh, vale, es un oh, he hecho un Vulcan. Pero a pesar de que ellos eh, meten una capa intermedia, no, un, no portan el código directamente, sino que tienen. Sí, una.. Una capa intermedia de abstracción entre lo que hace el, el código nativo para windows y lo que los tiene en Linux. Eh, la, verdad es que es, eh, la verdad es que es un rendimiento altísimo es que es un rendimiento altísimo se les ha puesto las pilas eh, desarrollando con vulcard se ve que tanto sus ports anteriores como el, lo que han aprendido haciendo ports para, para android les están dando resultados y eh, aparentemente el rendimiento es muy muy positivo vale. Bueno, pero vamos allá con, con el juego, que al final es lo que todo el mundo quiere ver, no escucharme a mí hablar. Eh. Ah, oh, qué bien, puedo vestirla de gimnasia. Ah, mira. Sí, la verdad es que. que tiene razón, el juego es. Eh... He jugado los dos anteriores de este nuevo reboot de, de la saga Tomb Raider. Muy buenos juegos eh... los dos. Yo. Eh... Esos dos me quedo con el primero más que con el segundo. El segundo me pareció un pelín más de lo mismo. parece sí que quieres mejor. pero Como que no aportaba ninguna mecánica excesivamente nueva ni, ni nada que digas merece pues, la pena tanto haberlo jugado. Muy buen juego. Si no habéis jugado ninguno de los dos os lo recomiendo. Bueno, incluso si habéis jugado también el primero es totalmente recomendable. Pero es cierto que eh, yo si tengo que elegir entre alguno de los dos, pues el primero, pues, ser como más novedoso. que este dibujo no se corresponde pero bueno eh, funciona y tampoco vamos a así voy a ir un poco de bravo ante el vídeo, pues quedaré fatal, pero bueno, eh, si me va guay, pues... Bien. y si no, pues digo que el nivel de dificultad es demasiado alto, y ya está, y lo cambio eh... Fijado en la opción de gráficos, si había para cambiar más allá del filtrado, si había algo, alguna opción más para calidad. Tengo que arreglar si sí, me acuerdo lo reviso. Lo que sí puedo deciros es que, perdón, feliz en encargar. Eh. Ah, eh, detalle: una cosa que, que me, me gustó gustó mucho a la hora de instalar es que cuando lo instalas por primera vez en Steam lo primero que hace es descargarse en mi caso eran 800 megas de, de shaders que había que, que esta caché de shaders que este que Valve sacó para Steam sobre todo para la versión de Linux creo que Windows no la tiene o no la tenía en sus comienzos la verdad es que es, ahorra ahorra mucho tiempo de arranque a pesar de que ha ido un pelín lento la, que es lo primero que descarga ya sea directamente la caché de shaders está bastante Claro, juego, ¿eh? No sé si lo oís atrás del micro. Me acerco. Este Control está vibrando. Tengo que admitirlo. No había visto que el juego... Mando uh, vibrara en ningún juego. No, no. Me alegro que por fin lo no hayan solucionado. ¡Ah, Vale, el audio se oye mal. El audio se oye mal. Y supongo que en el vídeo quedará también. El audio está sincronizado. Supongo que en el vídeo se va a ver, se va a escuchar también mal. Eso me pasa a mí a veces es particular de mi de la configuración de mi ordenador. Ah, que de vez en cuando, no sé muy bien, se... Sí, se descuadra, o sea, se estropea, así como se ve como Hola, hago Jonah, ¿estás ahí? Lo que os decía, tengo un problema con el audio, que esto algún día me pararé a mirarlo, que se soluciona lanzando PulseFX. La verdad es que corrige eh, problemas de, con el audio bastante bien. Lo que pasa es que lo quería utilizar con, con la grabación del juego, lo que pasa es que para el OBS no me iba, no. No me iba muy bien. Clara, ¿estás bien? Jonah, estoy aquí. Un poco atascada. Ah, una roca me ha atrapado. No te vuelvas, buscaré ayuda. No, estoy siguiendo a la trinidad. No quiero llamar la atención. Voy para allá. No tardaré mucho. Tarde, ah, el... No sé si me voy a comer esto la dilación, ¿eh? Se me viene. Si, si es gameplay no es vídeo como tal, que o a sea, usar gameplay ya. Se me viene bastante bien. ¿eh? Bueno, es decir, gráficamente. Esto es algo que Square Enix domina a la perfección. Este... Pues esas, esas gameplays, perdón, esos programados que tenían en los Final, en el Final Fantasy. Todos os acordáis del Final Fantasy VII. Espero el original. Ojalá porten el. Ah, vale. Ojalá porten el Final Fantasy VII a. a, a el remake a Linux, ¿vale? Square Enix. Tengo Fenty. Pero en el original los vídeos ya eran una pasada. En el 8 también, de ahí que se lanzaran a hacer la película de Final Fantasy VII. Que, que me podéis indicar si queréis. A mí me gustó. Es la mejor película del mundo, no, pero a mí me gustó. Y visualmente Square Enix siempre ha sido muy bueno haciendo cinemáticas. Aquí se nota la mano. personalmente para mí siempre se le sale muy bien. Ah, bah, el anterior el anterior no, rider rice no era el rice vayáis, espero que no se note lo que voy a hacer con un poco de suerte no se ha notado nada del montaje que he hecho y el audio debería, debería haber mejorado algo Ay, que no lo he visto. Vamos a ver si esto lo aguanta. Que mejorado Pero bueno. Jonah, he salido. Ten cuidado, la entrada está repleta de trampas. La Trinidad no ha terminado aún. Deben de estar protegiendo algo. Seis semanas y seguimos sin saber quién dirige la célula local de la Trinidad. Pero he hablado con gente del pueblo y están muy ilusionados porque alguien importante viene al Día de los Muertos. Se apellida Deberíamos investigarlo. de canguelito, porque eh, estaba... estoy jugando también a un juego en la play 4, vale, y también tengo la Switch, soy un poco así, y, y me imagino que me va a saltar ahora con QuickTem, y, no, y ya no sé qué mapeo de, de botones tengo en la cabeza, vale, así como Mira que voy a morir simplemente porque me estoy equivocando. De, ya estoy. Con lo que estoy. Estoy entrando, casi he llegado. Perdona por no esperarte. Ten cuidado. Eh, para estas cosas, Square Enix es bastante. Se la saben hacer. Se la saben hacer. Y yo entiendo que aquí he ido. Se ha aprendido. Claro. Aprendido de ello. Vaya. Mira qué sitio. Está claro que ha merecido la pena. Ya sabemos que busca la Trinidad. Ya, no querían que llegásemos hasta aquí. Bien, por las notas de tu padre. Ajá. Uh -huh. He visto el derrumbamiento del pasadizo. ¿Le he hecho un vistazo a la herida? No, estoy bien. ¿Qué es esto? No he visto nada en el juego. ¿Soy el único que piensa que pago este muere? No, si es una una así, verdad, si sí, lo hemos de visto de antes en el, en el inicio. Aunque supongo que se salvará de alguna manera. Pero yo creo que se salva del problema de la avioneta y... Eh, Hay una fecha aquí. Palma, fijo. nos Salvará a Lara. Pero, qué raro. Yo lo veo. Parece que la han raspado intencionadamente. ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruye todo. No creo que esté antes. Pero ¿quién la habrá manipulado? ¡Lara! Tengo con... no sé por qué es el... los si no me hubieras arrastrado todavía estaría sacando fotos el es eh... ahí dentro? pero no sé si va más allá lo de los límites que puede y suena mal eh, pues... a la, la galancia creo que es el problema café? parece que el doctor domínguez irá esta noche de acuerdo descifraré el enigma a ver si la fecha tiene algo que ver vale eh... Cosas, Estás haciendo pruebas con otro juego para, para el tema del audio en todo. concreto, ¿eh? ¿En ¿Me ha, ido, ha ido bien supuestamente la comida está muy bien. Hmm. Conozco no, no tengo mucha hambre. ¿Eh? ¿Después de todo esto? Yo sí, me comería una vaca. <risa> <risa> Algo tendré que hacer. Algo tendré que hacer. Chicos, os pediré ayuda en, el, en los foros de jugandonews.com o en, en Matrix, en nuestro nuestra comunidad de Matrix, un canal de ayuda porque creo que aquí me va a hacer falta mano de gente experta en el tema del sonido. Porque no es la primera vez que me da problemas, la verdad. Ahí está. ¿Algo nuevo sobre el doctor Domínguez? No mucho. Dirige varias excavaciones de la Trinidad. Mi padre lo menciona en su diario. Más de una vez, es experto en ruinas precoloniales. Dicen que es un gran tipo, mm. que ayuda al pueblo. ¿Qué tal tu pierna? Jonah, no mira. El enigma. Son direcciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Ah, encontré algo para eso. Son delfines rosas, viven en el Amazonas. Y después, eh, y sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata. Mira aquí. Es la constelación de Hydra, la serpiente. Esta estrella es el corazón, se pone por el suroeste. Entonces, al suroeste, desde el Amazonas. ¿Brasil? Perú. ¿Perú? Vale, eh, esta fecha de las ruinas, si te fijas, la han raspado este número. Parece un 13 Maya, pero ¿y si en realidad es un 8 con la precesión? ¿Qué? Eh, precesión. La Tierra está inclinada y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte, importa si navegas por la noche. Vale. Vale. En el calendario Maya es una diferencia de 2.000 años. Antaño el corazón de la serpiente se ponía por el oeste. Pero eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad buscaba en el sitio equivocado. Exacto. Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú. Hay más, algo sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, hemos encontrado algo. Sí, muéstramelo. Lo has oído, ¿no? A ver, ¿a dónde va? Eh, espera, la Trinidad vigila esto. Mezclémonos. tener no un logro por no hacer nada me parece los de la trinidad van armados he oído que han traído refuerzos no me acercaré a ellos para que no pase lo mismo que con la última célula que desactivamos la verdad es que en este tipo de mapas soy bastante cierto porque luego siempre bueno es un poco como bueno, no sean que si encuentras cosas, pues ganando experiencia, o puntos, o simplemente, Sabrán que estuvimos en el otro sitio. Eh, oh, como brillo no y soy siempre fan de buscar por todos lados, y me de avanzar en la aventura No puede estar lejos, debe de estar el ir buscando, pues, yo sí. que sé, lo que sea que hayan puesto Vamos a para, para encontrar. Vale, no soy de los que van matando todas las palomas del GTA. Hola, Sammy. Salto. Gracias, Jonathan. Uh, si ¿no? te voy a dar la potiguita... Sigamos buscando. El sentimiento de que la muerte está al acecho. Ese es el punto. La muerte es inevitable. Y la vida es para celebrar. Sí, pero como se llama... ¿Qué tal? Y ¿sí este no pienso en ella. Al... Al al Hitman no lo veo sigamos buscando ¿puedes creerlo? a este lo atraparon bebiéndose las ofrendas <ríe> ay madre yo creo que era igual de traviesa de pequeña no hay que castigarlo el tequila se encargará de eso bebió bastante Oh, con toda esta comida me rugen las tripas. Deberías haber comido algo. Estaba muy nerviosa. Como siempre. Los jóvenes no saben nada de la vida. Eso dicen. No es mi caso. Tuve una juventud rebelde. <risa> Yo me recuerda este esta escena a este momento a, a, a Hitman, también es de Eidos si no se me. si no me equivoco. Bueno, de alguna manera te tienes que infiltrar y demás. Eh, tenemos un análisis a HondaNus.com del primer Hitman, que para y, eh, sí, Es como si hubieran leído esa ese. Ese ambiente al, al juego, lo cual, así como comenté al principio, que para los dos primeros, que para los dos, en los dos primeros juegos, el segundo no aportaba mucha novedad en la jugabilidad. A ver, sí, sé que es el de Hater diciendo, sí, que aportaba porque traía. A ver, bueno, no me queda nueva, pero. Ahora no me acuerdo si eso sí. No sé si tenía una igual. La verdad pasado... es ¿Por qué lo dejaste? Me fui a Yamatai. Es que en mi memoria, por lo menos, ten haya llegado muy lejos. Sí que tenía sus mecánicas y sus cosillas, no lo voy a negar. siento entonces por porque no me acuerdo. Pero. Probablemente pues era sí. algo que le guste. La misma. Solo miraba. Es inglesa. Debería llevar algún recuerdo a casa. <risa> Lo siento, Juan. Ya tiene demasiados recuerdos. <risa> Bien, Jonah. ¿Cómo puedes conocer a todo el pueblo? Hablo con ellos. Deberías probar. Encender una para mi madre. Algo te hizo sonreír. No estoy acostumbrada al gentío. ¿Prefieres guardia? ¿De la tormenta o inmortales? No, esto está bien. Jonah, está en la entrada. Lo veo. Pero estoy intentando hacer que corra pero no corre. A mi madre debía de encantarle. Bueno, sí, si no recuerdo mal. Eh. Ahora lo recuerdo. Si sí, el tema de farmeo eh, estaba en el 1 también. Se sentía el 2 sí que había evolucionado un poco más. Pero bueno, eh. Oh, eh, no penséis que no me gustó Pero el uno me pareció Bien. más original Aseguraos de que no me sigan es Quizás porque es el primero y asienta unas bases Y a partir de ahí los demás tienen que seguir Creo sí, que tengo otra bases. forma de sortear el muro Yo me ocupo de esos tipos Hola muchachos, ¿qué tal? Bien No se puede pasar por aquí Me dijeron que había una fiesta loca ¿Con tías? ¿Como disfrazadas? ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. Uh, no, ¿sabes? Me invitó María. La conocéis, es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Descansa en uh, paz. Yo quería hacer una ofrenda o... ¿Qué es eso que hacéis con las mantas? Vale, ¿sabéis qué? Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por cómo... nos protegéis. Nos vemos. Jonah, estoy dentro. Bien. Esos guardias no estaban antes en la entrada. Domínguez debe de sospechar algo. Jonah es un superviviente y un buen amigo. Estoy teniendo pesadillas sobre mi de muerte. ¿Estarán relacionadas con tus peores miedos? Ya quisiera. Es diferente. Son como las premoniciones que se han Lo siento. seguir al, al personaje, al, al objetivo de buenas a primeras sí, y el eh, Porque aquí si sí, podéis pasar para adelante hasta un poco más. Porque os digo a mí, me gusta explorar. Eh, sé que no es un mundo libre como... Es un mundo libre como... me gustaría. En bueno, los juegos del mundo libre, pues al final te pones a explorar para aquí, para acá, y descubres cositas. Pero bueno, estos de los juegos, juegos que son también un pasillo suelen, suelen poner cositas interesantes y eh, sobre todo recursos, que al final, bien espero que no haga mucha falta, pero que siempre vienen, siempre vienen, bien, porque se con el alto consejo, comandante? Sí, señor. Incluso tras el fiasco de Brasil. Nadie cuestiona su liderazgo en la organización. No podemos detenernos ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Perdón. automático porque no quería pasar. Jonah. Domínguez no es solo el líder de esta célula, creo que es el líder de la Trinidad. Tengamos cuidado. No Lara. Sí, te he oído. Proponga algo más que simplemente escalar y disparar. Es así de simple. Disculpe, ¿eh? señorita. Eh. Está bien. Está bien. ¿A la misma moto? Por lo menos los assets parece. No es. No es. No no es probablemente la mejor jugabilidad posible, lo más entretenido del mundo. Pero quiero pensar que dentro del contexto del juego hay más cosas diferentes a hacer que el, el hecho de. Pues bueno, me meto en una. cazar. O. Alguien ha activado una trampa en el primer lugar. Probablemente Croft. Espera. ¿Qué sucede? Quiero la confirmación. Basta de suposiciones. Me aseguraré de tener confirmación visual. El, más allá de cazar o hacer este tipo de cosas habituales, trepas del punto A punto B, matas, eh, exploras, investigas, solo es puzzle de tirar para adelante. Al final lo hemos visto en mil juegos, ¿no? ¿no? nada nuevo. A la jugabilidad del... La jugabilidad. Al género. Son muchos de esos hombres. La seguridad nunca está de más. Eres muy amable. Gracias. Deberíamos irnos. Eso no aporta nada. El, el Sentir las, las mismas formas una otra vez, por muy buenas que sean, al final alcanzan y aburren. Entonces, en un juego en el que tienes diferentes cosas para hacer, eh, siempre agradecer. Yo por lo menos soy de los que los habías de pues, explorar, vale, es. Lo sí, soy el comandante Rourke. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Ya tienes la foto. Mujer, caucásica, veintipocos. ¿Me has oído? Y bien. Vale, la encontrarán. Vale, vale. No quiero que entre nadie allí. Pues eso. Eh, Puede hacer cosas diferentes. A ver. Poder hacer cosas diferentes, aunque o sea muy pasillero y sea muy No vaya a ser. Oye, fuera de mi oficina. Lo siento. Cierre la puerta al salir. Vale. Aunque el juego da lo que da y ya está. Lo siento. <risa> no pasa nada. Ve a jugar. Las lecturas son distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es la clave para la siguiente fase. Si sí ha llegado la hora, estamos preparados. Jonah, han entrado en la excavación. Está vallada y hay un guardia en la puerta. Buscaré otro acceso. He encontrado un buen sitio. Vigilaré el perímetro. Es que he pulsado tres botones para conseguir el papel. ¿vale? He visto la X y le he dado a dos, a dos botones diferentes antes de, antes de dar al que quería. Así que me da que voy a liar la parda con el tema de, de, el, de que tengo que pulsar al tener tres mandos en mi cabeza. Sí, es pues que la X es... Ya que la, es justo donde está la A en el mando de Xbox. Bueno, ya si, jugáis, si habéis jugado con la Switch, los botones están directamente al revés. La A está donde la B y la B donde la A. En estas ruinas tiene que haber algo más. Una pirámide malla dentro de una cueva. Fascinante. Se me ha colgado. Pues me temo que hasta aquí ha llegado el vídeo. poco sí. Pues no, ya veis. No sé si es eh, culpa de Steam, del Overlay el propio juego no lo sé pero quería quería editar o sea, perdón sí quería cambiar la configuración del mando para para apuntar con el para apuntar con el no va a salir para vale, con el giroscopio y nada no no. se me colocado Vale, entonces. No voy, a, no voy a estirar esto mucho más. Eh, nada. Ya lo siento que el vídeo haya acabado así. Voy a intentar. Eh, a ver si no he perdido mucho. Supongo que no, que este el juego irá guardando automáticamente. Y me habré quedado en el mismo. En el mismo punto. Y te tener que hacer el ajuste del giroscopio antes de empezar a jugar y volver a grabar un vídeo para, para seguir adelante. No puedo dar mucha no puedo opinar mucho del juego, he visto lo mismo que vosotros. Y. que no es nada, ¿vale? Eh, ya sabemos que la va a subir y bajar por, con los piolets por, por paredes verticales. Eh, parece ser que se tiene que infiltrar en zonas pues como los juegos anteriores, ¿no? Eh, poco a poco ir aniquilando enemigos y para llegar de punto A al punto B. Parece que han metido una mecánica nueva de obtener información espiando. Parece. No sé si esta última va a ahora mucho más lejos. Pero bueno, eh, y sabemos que... Sabemos que se cuelga. Ah, mira. Parece que ya no se puede. <susurra> me la voy a jugar Ahí está. a ver si me deja recuperar pues no el juego se ha quedado pillado pues nada, eh, lo dicho Gracias por, por vernos, ya lo siento, somos jugando linux.com, eh, Aquí podéis encontrar todas nuestras redes nuestras redes sociales, ¿vale? donde nos encontramos. Tenemos la sección en vivo cuando transmitimos por Twitch. Tenemos un foro al que nos gustaría darle algo más de, de vida, así que animaros y participar. Eh, principales canales de contacto, sobre todo Telegram y Madrid, ¿vale? Ahí siempre hay gente eh, eh, anima a echar una conversación básicamente prácticamente de cualquier tema, pero al menos de juegos para el Linux Así que os recomiendo que os paséis por allí, eso eh, nos saludéis, nos digáis que os gusta o que os gusta del gaming en Linux Sobre esto de juego traeremos noticias en en breve, ¿vale? Eh, algún detallito interesante que esperemos que os haga ilusión y nada la verdad es que me quedo con bastante mal sabor de boca por porque el juego se haya, se haya colgado no voy, a, no voy a decir que es cosa del juego estoy utilizando la beta de steam así que simplemente puede ser el tema de la, de la beta está usando el modo big picture precisamente para poder editar la configuración del mando hasta obtenerla que a mí me guste pues siempre su, su, su, suelo usar eh, big picture porque para cuando pulsas el botón de, de Steam en el Steam Controller es como más cómodo. Pulsas, editas la configuración, vuelves a pulsar y sigues jugando. Normalmente funciona. En este caso, pues tristemente eh, no. Así que volveremos a, con, con. más. más eh, vídeos de, de este Shadow de the Rider, Porque no me ha gustado cómo ha acabado este vídeo. Y creo que el juego tampoco se merece un vídeo en el que acaba con un cuelgue. supongo que el trabajo de feral es mucho mejor que esto entonces ajustaré todo bien para no tener que volver a editarlo y seguiremos con el, con el juego poco más muchas gracias eh, por favor dejad cualquier comentario sobre el vídeo incluso si sabéis por qué se ha colgado el juego pues ya sé que sería la, la pera y os lo agradecería un montón un saludo a todos buenos en mi caso buenas noches pero buenas en general. Hasta luego.